Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Ibeli y si eres nuevo aquí en este canal, bienvenido a TV. Hoy les traigo 5 tips para ayudarte con el cabello graso que al igual que yo, sufrimos constantemente por él, lavándolo incluso diariamente. El motivo por el que sufrimos de mucha grasa en el cabello se debe a una producción exagerada de sebo por alteraciones hormonales y también por estrés estos factores junto a la suciedad del aire, usar mascarilla con demasiados aceites y el paso constante de pasarse las manos en el cabello también hace que empeoren más la situación para estos remedios es importante lavarte siempre el cabello adecuadamente para evitar la producción de grasa es bueno que cada una o dos veces al mes te laves el cabello con un champú clarificante ya que estás tú balanceando el pH de tu cabello y también elimina cualquier residuo químico acumulado que tengas y que los próximos productos que te apliques va a penetrar muchísimo mejor en el cabello. Es normal que uno se canse siempre tener el pelo con aspecto sucio o sin movimiento, por eso te voy a dar 5 tips de mascarillas naturales caseras que van a ayudarte con el problema. Y aclaro que estas mascarillas no son para eliminarte la grasa permanente pero sí va a lidiar bastante con ese problema. El tip número uno es el vinagre de manzana. El vinagre de manzana tiene que ser totalmente orgánico. El vinagre de manzana es un eficaz remedio casero para el cabello graso. El ácido que posee ayuda a equilibrar el pH de cuero cabelludo, lo que ayuda a controlar el exceso de grasa y reducir el sucio del cabello. Para esta mascarilla solo necesita mezclar entre 2 a 3 cucharadas de vinagre de manzana en un vaso de agua y aplícala sobre el cabello tras lavarlo con champú. Deja que unos 5 minutos y enjuega el cabello con agua fría. Repite el proceso entre 2 a 3 veces por semana. <tose> Tips número 2 es el zumo de un limón. El limón es óptimo para diferentes tipos de cuero cabelludo, pero aún más para los cabellos grasos, a ser tan refrescante, las propiedades del ácido del limón ayudan a equilibrar también el pH del cuero cabelludo y controla la suciedad del cabello. Si quieren ver esa mascarilla, les dejaré aquí arribita la tarjetita para que le puedan dar clic ahí. Número 3 el té negro. El té negro es un astringente conocido como ácido tánico que ayuda a prevenir la acumulación de exceso de aceite sobre el cabello. Y lo que tienes que hacer es añadir una bolsa de té en una taza de agua. Hierve la mezcla durante unos 3 minutos y deja que se enfríe a temperatura ambiente. Una vez a temperatura ambiente, aplícala sobre tu cabello y lávalo con champú. Repite este proceso de 2 a 3 veces por semana para librarte del cabello graso. Número 4. Aloe vera o sábila. Las vitaminas, minerales y enzimas presentes en el aloe vera son muy útiles para librarte del cabello graso. Esta ayuda a desintoxicar el cuero cabelludo, de impurezas y controla la secreción del cabello graso mientras que también nutre la raíz del cuero cabelludo. Lo que necesitas para esta mascarilla es mezclar una cucharada de aloe vera una cucharada de limón en un vaso junto con champú. Lavar el cabello y deja que el shampoo permanezca algunos minutos y después enjuagar. Número 5. Mascarilla de huevo. Los huevos son excelentes acondicionadores para el cabello, pero en concreto las claras sirven para controlar la oleosidad. Mientras que la yema de huevo alta en proteínas, fortalece el cabello. Solo tienes que batir dos claras de huevo y aplicarlas sobre el cabello húmedo dejando hasta entre 15 y 20 minutos. Y finalmente lavarte el cabello con champú. Y hacer este procedimiento cada una a dos veces por semana Me gustaría saber también si intentaron estas mascarillas Cómo les fue, cualquier duda o comentario dejarlo aquí abajito Si te ha gustado y llegaste hasta aquí, hasta el final del video No olvides regalarme un like Suscríbete aquí abajito donde el botón rojo y y activar la campanita Para que no te pelas ningún video También me puedes seguir en todas mis redes sociales Y tengo a la gatita Nina en Instagram que la puedes seguir a queridita. Y bueno mis amores, me despido hasta un próximo video Bye